Misterioso seguir El otro día subió una historia con un pianito. ¿Toca usted? Toca y canta. ¿Era usted eh, que tocaba y cantaba? Sí, el mismo. Tengo, tengo un amigo que le dice piano embrujado Al final de la columna le digo, porque ahora no, ahora no, ahora no. La copa del fin del mundo sería, ¿no? Muchas teorías a ver cuál es la que le pega al fin del mundo. el 99 al 2000 decían que iba a llegar a mundo mucho atrás de un virus. Luego sobrevivimos al 6 del 6 del 6. El 6 de junio de 2006 Incluso hubo una película este, A propósito de esto Luego sobrevivimos al 13 de marzo del 2013 Que fue cuando el Papa abdicó este, Que ahí todos dijeron Se termina el mundo Aparece un Papa negro Y la catástrofe resulta que al final Fue nuestro Francisco Quien se ungió Papa este, Para todos los católicos este, para los ansiosos que quieren todo sí, ya a ver, tenemos gente que nos está llamando diciendo que, que, que escudero me diga ¿cuándo se termina el mundo? totalmente Tenemos ropa en la soga dos teorías que se juntan aquí o sea que tiene respaldo esta teoría y esto sucedería el próximo 27 de junio y esta teoría sí. está basada en la serie Dark de Netflix que dice que una explosión nuclear acabaría con toda Alemania pero además está respaldada por Michel de Notre Dame, el conocido Nostradamus, que escribió todo en cuartetas para encriptar los mensajes no hemos encontrado el mensaje exacto, pero sí tenemos unas cuartetas que dejó sobre cosas que podrían estar sucediendo en este año, algunas sí. están muy encriptadas, pero si usted quiere yo puedo llegar a, sí, quiero, quiero, quiero. a ver. Es el nombre de cuarteta porque suena a, a, a canto picaresco, a ver dice algo así. Lo digo yo, nos tragamos. No lo enseñan en catequesis. Si van a la Facu de Perio hagan que Pedro Gabriel termine la tesis. No, esto es así. Sí, no habla de usted, de su tesis. Tengo que ponerme no que... Hay otra, hay otra que dice y acá tampoco entiendo bien qué lo que ha querido decir. A ver. El final será apocalíptico. Cae nieve, tronos llueve. Al que no se le cae ni idea es al pelado del 9. No sé. no, no, no! No, no. no sé a qué se estará refiriendo, pero este. Lo hizo otra vemos, vez, vemos. nos tradamos ustedes, diabólicos No, no lo puedo creer. Wow. O sea, ¿Quién será el pelado del 9, no? Porque está el chavo del 8, pero ¿quién? Sí, el sí, el que vive acá, yo tiene una cuadra, por ahí. Mi vecino. Claro. Hay un mensaje reparador que dice. Hagan caso a la academia Una pandemia será la infame Aunque te inviten a correr quédate en casa, Salame Ahí está. Es esa Es esa la predicción que necesitábamos Esa, esa, la, esa creo que es la clave para, para afrontar el fin del mundo La primera me dejó igual. Escudero, muchísimas Muchas gracias, gracias por haber estado no, Por favor A mi amigo le dice piano embrujado porque se toca de noche y sol Hasta luego ¿Qué pasaba Escudero nos van a levantar por culpa de Escudero. Nos van a levantar no, no, por culpa de Escudero. No, nos pueden levantar por un montón de cosas, pero no creo que por culpa de Escudero. Por culpa de Escudero vamos a terminar. En Cana vamos a terminar, de hecho.